hola a todos, chacales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de War Thunder. Esta vez dominación avance hacia el ring. Vamos a jugar con los tanques alemanes. Se está cargando el escenario. Este tipo de escenario, por ejemplo, desde esta zona justo, desde arriba y atacar la zona B. Que normalmente tipo de elección que elijo siempre para este escenario. He jugado bastantes veces y la verdad que el resultado es indiferente muchas veces. Bueno, salimos con el madre mía, me han puesto muy lejos. Esperaba salir más cerca del camino. Bueno, bueno, vamos rápido. Vamos a buscar el camino. lleva a mis compañeros para allá. Uh, casi. Ya voy tarde. A lo que me había gustado a mí salir. Ya voy tarde. Bueno, vamos por adelante. Tres tanques más. Y luego, compañero, más. Que, que se lleva Venga, vamos a por la zona B. Bueno, ellos toman lógicamente la zona C. Y la zona A la han tomado los no compañeros. Llegada y tiramos bombas. Como siempre. Capturando la zona. Venga, vamos a por el callejón. Es por donde suelen venir la mayoría de los enemigos. Si te hace fuerte y avanzas por ese callejón, por esta calle tiene bastante ganado. Vamos a ver quién son por aquí. Este tanque, yo la verdad, tiene poco blindaje para entrar solo por la calle ahí. A, a lo loco, ahí se ve ahí un disparo. Ahí tengo yo Tengo uno ahí, no he visto el mismo ni que tanque era. F40 me ha parecido ver eh, esto que es t 44. Vaya vale, compañero, no, no me dejes saber. Ah, déjame margen para poder retroceder 200 metros aproximadamente. Ahí un IS-4. A ese le he dado cuidado, cuidado que este con los cojeros destroza Ay, escapado justo en segundo más, y, y le hubieran hubiera entrado por proyectil justo por todo el lateral Pero estamos cargados, carga hueca, a ver si sale alguien más, venga bombas oh, cuidado, muy bien, estupendo, aquí un valiente cuidado, Uf, impacto el primero, venga, fuego de artillería, están tirando bombas también, evidentemente solo no tengo dos compañeros apoyándome y ese 4 sigue ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a, ver, a ver. Eh, un impacto. Vale, da la parte de la torreta. Esto se está poniendo muy jodido. Está saliendo como morcas. Y nosotros. Oye, oye, ¿Qué pasa con la zona B? A ver, me acaban de dar. Oh, otra vez. Me deja tocado. Muy rápido para buscarse. 30 segundos para reparar. Buah, demasiado tiempo. Demasiado tiempo me demo yo que de aquí no voy a escapar venga vamos 19 a la 12 ah, 10, 9, 8 ah, venga ah, son muchos ya, muchos ahí está y ese 4M me acaba de destrozar me he quedado ahí lo puedes quedar ahí en medio reparando no había dado más remedio, salimos con el tercero. Vamos con el segundo tanque. Este evidentemente es el cazacarros mucho más lento, pero el blindaje que tiene que con el OPAR evidentemente es muy superior. Venga, el camino, vamos a buscar el camino. Vamos a defender esa zona. hay tres carros, tres carros justo ahí en esa esquina y wow, un dos compañeros solo no, no, prepararse no se ve nada con los bombas de humo. a ver ya están enfilando la calle no los no veo por ninguna parte oh, están en la zona B prácticamente el compañero acaba de caer estoy solo 30 a todos estos Venga, ahí me han visto la artillería y ese 4 ¡Oh! vaya hombre buena suerte me he botado justo en esa esquina casi lo pillo me vamos a intentar darle ahí se esconde bien el tío nada nada ya vamos la artillería se ha capturado la zona, hombre, por favor, venga, vamos Dime. bien, ha caído, sí, el S4 ha caído un compañero ahí, que se ha hecho bien venga, pero seguimos teniendo todos los tanques ahí que siguen, ahí cuidado, cuidado, cuidado todo tanque cuidado, por ese flanco me viene uno todo pastilla venga, rápido, rápido y será me gusta nada dar el flanco. Ahí, venga. Ah, justo te pillé. Pensabas que no te había visto. Cuidado, bombas. Venga, bueno, vamos rápido. Vamos rápido detrás. Venga, vamos, vamos. Este tanque aguanta bien. Estupendo. Uf, a lo justo. Tres segundos más y me destroza Venga, vamos a apoyar, muchachos. Venga, se si están haciendo la zona. Ah, me ha dado tiempo. Gracias. A ese tío, este que tengo aquí, reparar reparar reparar repara repara, repara, repara, venga, estupendo, venga, otro menos vamos a por la zona B que es nuestra, no se pueden hacer con ella, vamos, tanques por la calle T44, estima punta y me da y el T44 también me dispara, me tiene que haber probado disparar y entre esos edificios. siguen ahí en ese callejón yo tengo que reparar pero ahora ahora, venga, vamos a probar 22 segundos 21 20 venga, vamos rápido bueno no la opción de subirme en avión ahora desde luego ni la contemplo vamos al patio ahora mismo pues no es el momento venga vamos a defender el punto b compañeros vienen un carro pesado un carro antiaéreo por esa calle se están metiendo se están metiendo varios carros junto por el flanco derecho bueno, ese tiger y yo somos aquí la ropa que tiene que detener a estos están si conquistando su zona vamos a ver si pilla alguno por aquí un VAS las veo caer están tan lejos. Bueno, Americano. Ah, perfecto. Bueno, esa bomba me acaba de destrozar la uva. Bien, y me vienen por el tranco ah, Me acaban de dar. Estoy a su merced, eh. Si no me apoya nadie, y no me va a apoyar nadie. Ese carro medio que viene por ahí, como no me he hecho un cable. Venga. Nada. Estoy frito ya, prácticamente a no tomo la iniciativa, se acabó. o un Tiger también venga, de aquí no paso entre estos dos me fríen. venga, otro impacto no estoy aguantando demasiado bueno, así ya estoy listo prácticamente listo ya está 8 segundos me quedaban para poder reparar y nada, ahí caí ese Tiger me acaba de destrozar eran demasiados impactos se acabó. Esto está casi perdido. Vamos a salir con el Tiger 2. Aunque no sé si nos va a dar tiempo a hacer algo. Esto ya. Nah. Prácticamente. No tenía que haber salido. Esto ya está perdido. Pues sí. Destrozados. Número 2 en el equipo. cuatro objetivos ser destruidos. 17.115 leones. No está nada mal para haber perdido. Bueno, y avance en la investigación del motor del Ferdinand. ¿Quién ha sido el primero? Mi compañero Pomeo. Cuatro, igual que yo. apestada Me ha prestado más salida. Bueno, chacales, espero que os haya gustado este vídeo. Y ahora pasamos al siguiente. Nos vemos en un rato. Hasta ahora. Hola a todos chegales, bienvenidos al siguiente vídeo. Esta vez vamos a jugar otra vez con los tanques alemanes en la línea Maginot. Es un escenario que me gusta bastante. Es igual de donde de parten, desde la zona norte que nos toca esta vez, como de la zona sur. Bueno, como siempre, ataco rápidamente la zona C. Ahí lo digo. y que alguien me ayude. Y venga, yo voy para allá un segundo. Vamos con el Leopard, tiene que un tanque rápido. Y no Es imposible meterse en la zona C. Va, venga, Va, si nos estorbamos, nosotros mismos, pues vamos apañados. Venga, vamos rápido. Venga, la zona C. Vamos a ver con qué tanques han salido nuestros enemigos. me están marcando hay un tanque medio vamos rápido venga vamos por ahí vaya ah. mierda se acabó fallo ya es demasiado tarde se acabó demasiado tarde ese error es letal nada me tocaron, listo ah, estoy listo de papeles ahí no me puedo quedar se acabó ese estúpido toque tonto en esa casa me ha hecho perder toda la velocidad y pararme en seco. Y he sido un blanco perfecto. Venga, vamos a salir con el Ferdinand. Venga, el Ferdinand eres lento, pero robusto y fuerte. Venga, qué desastre. Normalmente suele llegar siempre a la zona cien, la mayoría de las veces, o por lo menos junto con los enemigos. Y ahí nos batimos el cobre. Pero bueno, esta vez, pues ese golpe de mala suerte, vamos a decirlo así me dejo ahí a merced de todos pues salen rápidamente justo desde detrás de esa colina todos los enemigos y ahí entre todos empiezan a darte y bueno, ya habéis visto bueno, a la mar vamos con el ferdinand tanque ligero por este flanco justo enfrente El pequeño Fiat es una lata, desde luego, pero es el cañón. La verdad es que ese cañón he visto vídeos y la verdad es que Buah, ahí lo veis <ríe> como zumba el, el cañero. Bueno, no deja de ser una lata, eh. es decir, no, no, eso, no es, eso no es blindaje prácticamente lo que lleva, eso no es nada. Pero el cañón es letal. Eh. La Panther va. Bueno, mi compañero va de volar no puedo disparar el ángulo en, en, la, en la inclinación de esta colina no me deja suficiente ángulo como para poder eh, me quedo, se queda demasiado arriba vamos a probar el de este lado a ver si consigo venga vamos a ver Va, igual estamos en las mismas así no le vamos a dar a nadie un pato quizás vaya, a iniciativa hemos perdido la zona C la tiene un compañero, pero están empezando hay un tanque pesado y varios están ahí cubriéndole y nosotros no estamos haciendo nada, venga, vamos, rápido leer Ferdinand Nos tenemos que poner aquí sin más remedio estoy a la merced de ellos, pero por lo menos también tengo yo para mi blindaje me tiene que servir, venga, ahí el primero, ya panther 600, 660, el impacto, le he dado el durillo el panther, el, primero, el atravesado, bueno, que tengo por aquí el primero, ese panther sigue ahí, oh, cuidado con ese tiger Oh, se me escapó el panther sigue ahí venga este este qué tacito, venga ay estupendo caíste estupendo si se llega a meter desde la casa no lo pillo venga venga a disparar no sé si es el panther venga hombre tenemos mejor blindaje este amiguete este tanque americano justo adiós venga ese panther está aguantando ¿eh? wow, rebotado madre mía, mía tiene todo mi respeto gran panther venga, el tío sigue ahí otro que aparece M46 venga ahí abajo le ha hecho más daño este tío tiene que reparar no aguanta todos los impactos como si nada acercando, a ver si puedo atravesar ese blindaje pero evidentemente ellos también tendrán noción de destrozarme a mí un Tiger a ver, a ver, a ver, a ver a ver 700 y poco y otro por aquí, un M46 aquí lo diría tanque alemán y tanque americano combate de juntos me acaba de dar y yo le he pasado por arriba el disparo lo bueno que tienes que recargamos rápido porque tenemos buen blindaje. Venga, otro impacto más. Sigo con los 5 tripulantes. Venga, vamos a ver, M46, el Tiger. Venga, el M46 se ha caído. Venga, vamos por el Tiger. Vamos, vamos, venga. Ay, perfecto. Oh, estupendo. 57 leones de plata por eso. Qué miseria. Recuerdo los tiempos que un buen disparo eran mil, 1500 Un disparo de francotirador, un disparo de 600 setecientos. Pero mira, estamos en rebajas. Mira, este es Vamos a ver si lo pillamos. Ah, oh, se escapó por un pelo. T-34. A ver, wow, espectacular esa torreta. Venga, quieto ahí. Estupendo. Venga, otro que cae. Destruido. entonces llevo ya? Chacal 3, 4, no sé, bueno, un jet Tiger, un amiguete. Vamos al no, punto A. Yo estoy muy lejos para atacar el punto A 8, 9. No, aquí en medio no se me ocurriría subir un avión el tanque medio por el flanco izquierdo y un cazacarros justo por ahí. Jackpunters, creo que es mi amigo el Jackpunters Uri S3 y S3 a ver dónde estás a ver, más de 600 más o menos a ver, a ver, a ver, a ver. Buah, se me ha adelantado, estupendo, bueno, ha caído y el Jack Panthers sigue el tío por ahí danzando creo que es el mismo bueno, un disparo de prueba venga, oh, Ferdinand Toma compañero. Yo te he dado y tú me has dado. Aquí, justo ahí a 600 metros. No, no veo nada con todo ese fuego. Todo se llama nada. Cuidado con ese flanco derecho, ese tanque pesado. Bueno me preocupa, eso se echan encima, dale voy a confiar en ellos. Yo tengo ocupar. Poder... Es que ocupo un heavy tan. Va, este es una bestia. Este, desde aquí yo no le hago nada este es una bestia, desde esta distancia, yo ese gritaje no lo puedo atravesar, sigue el tío ahí, a 600 es un bicho ¿eh? ahí está nada, como si nada, le he hecho cosquillas y él me acaba de dar, toma para ti <ríe> extintores, venga, vamos bueno, un t 32 me sale por ahí, 410 metros cuidado, venga, vamos a entretenerlo a si ya está y que tiene que poder, con él. como lo no puedas con él me dejas vendido vamos a ver si le puedo echar un cable de aquí abajo o si lo estás exponiendo mucho bueno, ha caído, estupendo vamos a seguir con el amigo con el heavy Tan. estamos listos está este cazagarros por ahora no veo a nadie más estás ahí todavía por ahí se ve bueno mi amigo ya está ese creo que es ese que ha caído por ahí ese humo que se ve es del compañero seguimos igual sigues estando ahí de 95 no he prestado atención a la barra de lo que es la, la batalla, y la verdad es que está prácticamente ganada venga, este Tiger 2 también acaba de caer estupendo, esta partida está más que ganada venga, oh, ahí está el T95, por bueno, ahí asoma y otra vez el Ferdinand cuidado, que son dos extintores, la estoy jugando ya con estos dos monstruos, 28, 27, 26, venga, me siguen dando. Son los antes tripulantes, ya han caído dos. Venga, el T95 también me dispara. Vamos, vamos, a recargar. Venga, yo también te, también se dispararé. ¿eh? Va a estar ese Ferdinand. Visión cumplida, estupendo. Uf, lugar en el equipo tercero. Vamos a ver, buah 26 de 30.000, madre mía, de mil pepinos. No está mal. Cuatro objetivos 3, destruidos. Y está, no está nada mal para no haber conquistado ninguna zona. Bueno, un 108% de actividad. Y ah, la investigación del motor se ha completado. Del Ferdinand, bueno, nos va a tocar pagar ahora. Pero evidentemente, si sí necesitamos que ese motor rinda más, ahí está, 12.000. La mitad de la partida, estupendo. Ya con eso está apagado. Venga, que vamos. Siguiente investigación: la reposición de articulación. No necesito ahora ese tipo de proyectil, el de punta fina. Bueno, terminada la partida. Espero que os haya gustado este pobre leopard. Hay que repararlo. Y nada más, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dejadme vuestros comentarios. Like. Y nos vemos en un próximo chacales. Chao.